Hola a todas y todos, soy Alfestro, bienvenidos a mi canal y Hoy os traigo y este vídeo viene directo de un unboxing, de un mega unboxing que hice para mi cumpleaños el cual dice que había tres opciones luego para ver un poquito más alguno de los cómics que me había comprado como ya sabéis yo soy más especialista en cómics de Marvel pero no porque por el típico de Marvel, yo no compro DC porque soy de Marvel ni esas chorradas ¿no? simplemente porque no se puede llegar a todo, no te puedes tener todos los cómics del mundo y tampoco da el espacio entonces desde hace unos meses he decidido elegir algunos cómics significativos de de las recomendaciones, por ejemplo, de Alfred, Tomos y Grappa o de Tony del canal Freak Online, para elegir aquellos cómics que me pueden aportar algo a alguien que le encanta el mundo del cómic, independientemente de donde sea. Solo vais a encontrar recomendaciones, en este caso, de Superman y de Batman, porque, como he dicho, no me da la vida para todos los superhéroes del mundo. Y empezamos con este eh, Batman, el regreso del caballero oscuro de Frank Miller. Eh, esta es la edición chiquitilla, ¿vale? Que sacó DC Black Level por 9,95. Recomiendo una vez leída que os cojáis la grande, porque la vais a disfrutar más y el dibujo, todo. Es que estas me las cogí para picar, pues son esos más half de, de DC que tienes que tener y, y que como he dicho, como no se puede tener todo y por la pasta, pues decidí por esta edición eh, de bolsillo. También tenéis y, y está sí o sí también, hay que cogerla en grande, de Grant Morrison y Dave McKean el arte de Dave McKean es espectacular Batman Asilo Arkham es, es que es una obra de arte eh, nos meten eh, a Batman en el propio Asilo Arkham y nos lleva por cada uno de los pasillos y celdas de esa locura y la transmite de una manera mira que yo he leído mucho cómic y, y cuesta de, de, de, de conseguir el meterte de esta manera eh, en esta historia espectacular. Por cierto, son todo historias autoconclusivas. Eh, tenemos también, este sí que me lo cogí en, en tamaño grande, eh, también un black level, este por cierto me lo compré en, cuando fui a Madrid a tomos y grapas y es Batman la broma asesina de Alan Moore y que también está reconocida como una de las grandes historias de Batman que hay que leer. Después os traigo esta rareza que como amante del cómic, que Paco Roca haga un cómic de Batman, había que leerlo. Y entonces me compré este Batman el mundo con esta portada que es venidor, lo que se ve ahí porque el cómic en... No, bueno, el cómic nos ofrece un viaje por diferentes autores de todo el mundo en los que cuentan una pequeña historieta de Batman. En el caso de España, se le ofrecieron a Paco Roca y cuenta las vacaciones de Batman en Benidorm. Es un cómic que me encantó. Además, eh, tuve la, la posibilidad de entrevistar a Paco Roca en su casa, por cierto. Se portó genial, súper agradecido a Paco. Desde aquí lo saludo. Me dedicó el cómic y me hizo un dibujo. Batman el mundo, un cómic de Batman. Como no lo hay otro igual. Seguimos con Batman con este tochaco que ECC nos trae, Batman Caballero Oscuro. Este me lo, me lo pillé porque te, te, quería tener aquellos cómics relacionados un poco con Halloween y en este caso los reúne todos en este tochal de, de la saga completa de Halloween Oscuro de Batman. Nos encontramos con esta serie de Batman de Jeff Loeb y Tim Sale. Por cierto, un cómic indispensable, en este caso de Superman, también de los mismos autores, es el de las cuatro estaciones de, de Superman. Eh, aquí tenéis un cómic que también lo, lo podéis encontrar en edición deluxe y en otras ediciones. Eh, bueno, vamos a Batman. Tenemos este Batman Halloween Oscuro, donde nos encontramos... Todos los números relacionados, valga la redundancia, con Batman Halloween oscuro. Tenemos a El Caballero Maldito, el Largo Halloween, Batman Victoria Oscura, incluso tenemos el cómic de Catwoman si vas a Roma. Por cierto, y esto engancha con una eh, exclusiva que me dio Paco Roca en, en su entrevista y es que tendremos seguramente para el año que viene apuntar cómic de Paco Roca de Catwoman. Catwoman es... En España, ahí lo dejo. Es un cómic que sí o sí hay que pillarse porque no te va a dejar indiferente. Y luego, como no, como he dicho, como no soy especialista en DC y quería tener un cómic en el que pudiera tener un elenco de superhéroes y además me lo explicara, pues un cómic referente en ese aspecto es el Kingdom Come, que se vendría a traducir por Hágase a nosotros tu reino, porque es un cómic que recopila todos los superhéroes de DC y villanos. En este caso, eh, los superhéroes tradicionales, Batman Wonder Woman, se han retirado. El mundo mmm, se va de madre de nuevo y eh, Wonder Woman decide eh, llamar de nuevo a Superman para de nuevo, poner el orden de las cosas. Es un cómic político, es un cómic de crítica social. Lo del plastiquito este es un poco un rollo. Podrían haberlo hecho de otra manera si querían protegerlo, porque luego para meterlo a veces cuesta. Esta edición de ECC, el tacto es muy chulo, eso sí, el tacto es muy chulo. Si eres muy fan, claro, edición deluxe, que es esta. Y si no, también, porque eh, está genial en los extras. Encontramos, aparte de, de una explicación eh, uno por uno de superhéroes y villanos que nos encontramos, el por qué están aquí y por lo tanto podemos conocerlos si no los conocías, como me pasa a mí. Además, este apartado en la que se explica el porqué de cada viñeta. Tenemos viñetas muy sobrecargadas y si no eres fan de DC, eh, no, no, lo, no lo disfrutas de la misma manera. Los fans de DC lo van a disfrutar, pero si eres de Marvel, estas explicaciones te van a hacer entender muchas cosas. La, la escena esta, por ejemplo, que dicen aquí de Superman levantando el tractor, el por porqué... Eh, el por qué se dibujó esta escena, y, y como digo, es un cómic eh, que, que la verdad me ha encantado, mm, me lo leí volando, y, y las, todos los extras los voy a ir saboreando poco a poco, porque me ofrece lo que buscaba, si eres de Marvel y no has leído mucho DC, todos los superhéroes en uno, eh, vemos, un vemos mucha acción, vemos mucho villano también, y te explica eh, cada uno de las viñetas el por qué. Por lo tanto, mmm, lo tiene todo. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!